Paz, septiembre es el mes de la seguridad del bebé y ya saben qué significa eso. Es el momento para verificar que su hogar es seguro para su pequeño. Le resultará más fácil hacerlo al seguir los siguientes pasos sobre importantes temas para mantener seguro a su bebé. Visite seguridadconsumidor.gov para obtener la información más reciente sobre seguridad del bebé en y cerca del agua, al dormirlo, o cargarlo y sobre los cordones. Ahí encontrará videos, afiches y mucho más. CPSC, su fuente de información confiable para mantener segura a su familia.